Pues ya revisamos prácticamente todo el link tree. Ya pasamos por el website, el Instagram, podcast, clubhouse, YouTube. Eh, me falta coffee. Ahorita vamos al coffee. Me brinqué ese, lo dejé para el final. El Telegram, por ejemplo, aquí lo único que hice fue pues, abrirme un, un canal de, de noticias donde pues comparto cosas que me parecen relevantes para pues, entender el presente contexto. Estas son noticias que yo voy leyendo y me parece interesante compartir. Eh, de repente pongo algún comentario, estas noticias se podrían comentar, pero bueno, pues repito, todo esto es muy reciente. Eh, realmente con una atención concentrada en ello, lo pueden sacar en semanas o en una semana. O sea, no, no tiene tanto reto. Y pues también es un medio de comunicación más directo, sin embargo, este pues yo prefiero dejar ese medio de comunicación directo a través de los este, mensajes directos de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, y esto lo estoy usando como para recopilar noticias. nada.